en photoshop desde la versión 2015 puedes personalizar la barra de herramientas de acuerdo al flujo de trabajo que tengas hay dos formas para acceder a esta nueva opción te vas al menú edición y tienes barra de herramientas o la otra es en la barra de herramientas donde tienes esos tres puntitos das un clic y pones la opción editar barra de herramientas pues aquí simplemente la tienes puedes generar herramientas extras a tu barra de herramientas por ejemplo vamos a elegir la herramienta de marco rectangular quiero que te fijes muy bien porque si te puestas sobre la herramienta se activa un color azul eso significa que puedes llevarte cualquier herramienta pero si quieres llevarte un grupo de herramientas mira que ahora se activa todo el grupo simplemente con clic y arrastrar damos clic en hecho vamos otra vez aquí y aquí tienes las herramientas extras con las que has trabajado con el atajo de teclado incluido otra vez vamos a la opción que dice editar barra de herramientas una vez que estás aquí puedes dar un clic para restaurar por defecto toda la barra de herramientas todo lo que está aquí está presente aquí tienes esta opción que es súper chévere que es borrar herramientas si te fijas muy bien aquí se han borrado todas ellas así que en este momento puede empezar la verdadera fiesta digital porque puedes utilizar herramientas o grupo de herramientas ya sea para corrección de color ya sea para trabajar con filtros, ya sea para trabajar tratamiento de imagen, ya sea para hacer corrección de color. Esto simplemente es una locura. Das clic en hecho y la tienes totalmente personalizada. Te invito a suscribirte a mi canal y nos vemos en la siguiente lección.